Albaña dice religión musulmana y mezquitas, uh, se ve un poco mal, mezquitas pues como iglesias musulmanas para orar a Allah y está muy bonita pero no es para nada más grande, veremos más grandes pronto. Estamos en una plaza eh, central de Tirana, bueno no sé cómo se llama, voy a preguntar, aquí está todavía el árbol de navidad, hay mucha música. ...el contraste entre la tradición católica y ahora muchos bares para rumbear... ...entonces si la religión es cristiana, aquí a veces también musulmana... ...a veces ortodoxa, protesta, bueno no sé de religiones... ...aquí está la bandera de Albania muy grande... Eh, ...voy a preguntar cómo se llama esta plaza porque no lo sé... Ah, aquí está el Papa Noel, bailando, bailando... ...y eh, bueno, a preguntar ahora cómo se llama esta plaza grande está aquí hay como una una mezquita otra vez atrás aquí se ve la mezquita eh, y aquí está el héroe nacional de tirana bueno no se ve mucho la estatua está apenas acá La estatua nacional voy a preguntarle a la policía el nombre de la plaza se venta el maestro underbirds. Kind of square, Ah, yeah. Your uh, cups? Yes, yeah, oh, cups. cups? beautiful cups. Thank you. <ríe> que vemos mujeres muy lindas de Albania y vamos a visitar entonces el centro de la ciudad de, de Tirana, la capital de Albania ex Yugoslavia que hace mucho tiempo se ahora volvió independiente hace años y vemos que podemos, podemos ver en el centro de la capital hola a todos estamos con hola. ¿cómo se llama? Jenny Ella habla muy bien español uh -huh. de dónde eres Tirana Tirana y hablas español muy bien uh -huh. eh, ¿Hablas francés? Oui. ¿Conoces América Latina? No pero ¿Te gusta conocer? Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí no. Of course, ¿Por supuesto? Por supuesto que sí. Ok, un saludo para todos del canal. Chao, chao. Chao, chao, un beso de una albanesa. Chau. Vamos a visitar un búnker de la guerra que vemos justo aquí. Vamos a ver qué hay adentro eh, y saber un poco de la historia de Albania, que ellos vivieron muchas guerras. Vamos a ver cómo se ve adentro. Aquí también está la alcaldía con muchos policías y se ve una torre muy linda en el fondo. Vemos la entrada del búnker, eh, aquí, vamos a ver bajando como ahí, ¿qué se ve? Bueno, vemos que hay muchas fotos de todos los dictadores de, de Albaña, muchos, muchos, muchos. Algunos se pueden bien bonitos, otros no tantos. Eh, Hay mujeres también. Bueno, no sé muy bien realmente quiénes fueron. Me dijeron que, que dictadores, pero no creo que son los dictadores. Y aquí muestran que esta esta época comunista. Da como miedo. Una música que da miedo. Ya estoy asustado. Vamos a ver cómo se ve. está caliente. Qué rico. Porque es frío. Pero aquí ya más caliente. Entonces aquí vemos la entrada. Bueno, vamos a entrar. Eh... Hay una colita para entrar y se ve como muchos pas eh, corredores, pasillos, bien profundos. Esa música da miedo, ¿no? Yo estoy como asustado. Bueno, hay como un pasillo grande y eh, profundo. Y en cada sala muestran como historia, vamos a leer que está en inglés. Bueno, en esta sala eh, muestran como la época de los nazis. Eh, se escucha una sirena. Está como miedo. Entonces, si muestran como aquí no es más la Primera Guerra Mundial de 1912 a 1914 eh, Pero si se ve chévere, voy a leer un poco y aprender un poco de la historia También aquí muestran a alguien ahorcado Y aquí un hombre raro Hay cosas como raras, cosas raras Pero bueno, se respeta esa, la, la historia y otro bueno, Otra escopeta, por si alguien está bravo conmigo lo arreglamos. La época de la monarquía, muestra cómo la policía se entrenaba y vemos que hay como historias atrás. Y aquí se explican todo: la gendarmería, bueno, creo que en la Argentina se dice gendarmería, durante la época fascista de Albania en 1938. Aquí con esas, esos fusiles de salto. Y este perrito aquí muestra cómo entrenaban a los perros para reprimir, oprimir al pueblo durante los años de dictadura, pero ya eso es más reciente, los años 60, mucho después de la guerra mundial, entonces se ve chévere. Bueno, que okay, se ve chévere pero cruel en la época más bien. Y aquí vemos el, la, el púa, el pú, no, no, el alambre más bien. Y poco de ropa de ellos. con la gente bien bonita, un tapabocas, bueno, todavía los usamos, un poco diferentes, pero bueno. Y aquí está el informe de la policía, con el morillo y los cascos de la policía. Eh, aquí tenemos la sala donde muestran a todos los que el dictador mandó a matar a los políticos. Eh, son 500 mil 5 mil 500 que morirán aquí vemos otra vez la lista en la tele y la ropa de las personas ejecutadas qué triste saber que esa, esa ropa es de gente que murió con fotos, muy triste entonces había como una dictadura muy fuerte porque aquí siguen las listas aquí otra sala con otras armas francotirador Copeta, eh, y vemos una señora que fue asesinada por el dictador, pero fue inocente, sé, se equivocó, tan no, no, pendejo, pobrecita porque fue torturada. Aquí vemos eh, unos MP40 metralletas, subfusiles, que estaban también en la Segunda Guerra Mundial y que en los videojuegos son buenas, pero en la vida real no sé. Bueno aquí vemos que fui al peluquero, por eso no tengo pelo, eh, aquí entonces muestran que en la época solo se permitían dos peinados durante la dictadura, después de 1945, entonces como en Corea del Norte, muy triste, todos tenían que tener mi peinado porque es el mejor, este lugar está como asustándome, como una ex cárcel más o menos, pero muy oscuro, y... No, no sé, casi nada y estoy solito en el búnker. Me da miedo ya esa música. Aquí vemos una sala cuya luz está como dañada. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y aquí vemos un cuarto. Bien chévere. Para dormir esta noche, ¿por qué no? Arriba o abajo. No ¿Se sé escucha algo? acabó el recorrido en el búnker de la muerte de Tirana al baño. Ahora salgo a no la calle. Pero dios mío. Aquí está la zona de rumba cerrada por Covid, pero se ve chévere porque son como castillos que realmente son discotecas. Eh, pero bueno, lastimosamente por COVID cerradas. Bueno, aunque hablando de COVID chévere porque el país no se usa tapabocas ni en el interior ni en el exterior. Así que ese dato sí me gusta, pero el otro de cerrar las tiendas, los comercios, eso no estoy de acuerdo. Aquí un centro comercial chiquito. Bueno, lo que pasa es que obviamente eh, Albania es un país de 3 millones de habitantes, tampoco es muy grande. Entonces tampoco hay centros comerciales o la ciudad tampoco es muy grande. Hay que tener sí una máscara para, un tapaboca para este, este centro comercial. Aunque ya veo una vendedora que no lo tiene, pero bueno cuando toca toca entonces pongamos el tapaboca en directo y en vivo y entremos al centro comercial pero bueno nada, nada que ver bueno hay gente que se lo quito de una vez el tapaboca, por ejemplo la vendedora entonces si nadie lo aplica no solo yo pero pronto no lo quito porque está muy caliente bueno aquí vemos todo el centro comercial no está tan chiquito comiendo comida albanesa, entonces miren el plato, aquí tengo bastante carne, pollo me imagino, hay ensaladas ricas con muchas verduras, eh, hay una especie de salchicha, pero me dijeron que eso era más como carne, juntas, y obviamente también se acompaña con mucho pan en Europa, es pues, el pan. Entonces podemos ver que si sí hay mucha comida para mí, pero me gusta bastante, y muy barato. Ahora otro plato muy albanés, el Tadeu que tiene como un poco de carne, un poco de queso un poco de papa, pero se ve muy rico me gusta bastante, vamos a probarlo está súper rico Bueno y en Albania, en Tirana encontramos calles así todas chiquitas bastante raras entonces sí, hay de todo bien hay iglesias bonitas ya que también hay de todas las religiones así que no todo es de musulmán también de católicos o como protestantes lastimosamente la pirámide que quería visitar está cerrada pero podemos ver en las imágenes que la están construyendo de nuevo aquí la vemos más o menos eso va a ser la nueva pirámide y la antigua está allá entonces si vemos que todavía pues, falta para terminarla de construir y lastimosamente no puedo entrar porque son esas barreras y aquí está como la divinidad más grande de tirana y al fondo se ve como la universidad eh, la universidad de tirana pero bueno, a la avenida, ahora voy para el estadio. Al final de la calle vemos la universidad ya de más cerca y el estadio que está también de rojo atrás. Bueno, nos vamos a dirigir al estadio. Aquí estamos delante de la entrada del estadio. el Albanian Stadium. Y un, como un monumento delante de eso. Eh, una cosa de metal que voy a mostrar que parece como un coronavirus. Aquí entonces está el estadio en rojo y aquí esa cosa de metal, como raro parece una cosa de COVID-19 de microbio. Entonces, este es el nuevo estadio que tiene como apenas tres años. Eh, bueno, no es tan grande, es un pequeño país, son como 22.000 mil personas sentadas. Obviamente que no es para nada el gran estadio del mundo, pero igual, chévere ver el nuevo estadio de Tirana, el de la ex selección nacional de Albania que en el fútbol pues de vez en cuando en la Eurocopa pues no, no son tan malos y se clasifican muchas veces entonces eso es la entrada del estadio vamos a ver, para los que no lo conocen la, las camisetas de la selección nacional de Albañá. aquí está la tienda no sé si está abierto vamos a ver a ver qué cómo es la camiseta y todo Antes de ir a, al estadio, hay gente que me, me compré unas castañas, una persona, bueno, muy barato, menos de un dólar. Y son un poco diferentes las castañas que las de Francia, más dulces y más chiquitas, pero ricas también. Bueno, llegamos al lago, está muy hermoso con el puente y, bueno, debe ser mucho mejor también en verano. Eh, como ahora hace frío, pues grave y muchos paticos atrás. a ver un eh, mercado casero eh, de las calles de Tirana, eh, entonces otra vez muchas banderas de Albaña y aquí empieza el mercado, vamos a ver si hay cosas raras por comprar o por mirar, pero no hay tanta gente, son apenas las 11 de la mañana, pero igual pensé que había más gente, tal vez por ser lunes todos duermen. Como comprador impulsivo, me compré la camiseta de Albania en esa tienda. Entonces, bueno, obviamente es completamente falsa. No me gusta comprar original porque original son casi 100 dólares, mientras que falsa son como casi 10 dólares. Entonces, chévere ya tener una camiseta más de fútbol de Albania. Vamos a comer el baklava, que es un postre de países árabes y turcos. Gracias. Un rico, pero muy dulce. Pero el baklava, por si no conocían, es el postre número uno en países árabes como Turquía y Albania. Bueno, llegué al supermer no, supermercado, no, al mercado eh, más famoso de la capital Tirana. Eh, vamos a verlo cómo se ve desde adentro. Aquí está el fondo y me han dicho que allá venden de todo pues carnes frutas un montón de cosas es como un bazar estilo albanés van a ser que es las 4 creo que llegué tarde porque se ve súper vacío eh, pero bueno igual vemos pues para demostrar que estoy en Albania, pues la, la bandera de Albaña pero realmente no, es muy triste porque ya cerraron casi todo pero igual eh, me imagino que sí deben de vender bastantes productos exóticos y sobre todo, sobre todo frutas exóticas bueno caminando en la calle pues se escuchan algunas mezquitas llamando a los fieles para hacer la, la oración entonces si les gusta poder ir al reggaetón, pues es casi similar, pero un poco diferente. Bueno, no se ve tanto la mezquita, vamos a acercarnos a ver cómo se ve, pero la, la música está bastante alta. Muy chévere. Uh, yo creo que es esto. construcción La más grande mezquita del país, no obstante, lastimosamente solo se puede apreciar desde afuera, ya que está cerrado por cierta nueva que todavía ni está preparada. Pero si sí, podemos decir que sale bien bonita, eh, y bueno, tocaría volver en algunos meses para verla, porque no, no, sé, no sé cuándo abri abrirá. ciudad que se llama durres que tiene mucha playa pero ahora no es el tiempo para bañarse me han dicho que si sí, en abril ya en verano primavera hay mucho más gente y allá no sé qué es realmente este edificio pero vamos a ver el centro histórico de esta ciudad y se ve muy bonita muy bonito el mar Está muy hermosa la playa. Allá no sé qué se ve. Había gente como saltando al agua o pescadores. Y voy a ir a un bar bien bonito. la ciudad costera y entonces como cada muchas ciudades costeras hicieron muchas fortificaciones contra los barcos enemigos como por ejemplo la ciudad de Cartagena, etc. Bueno, aquí está el Rombo y con un movimiento bonito aquí los cañones contra los piratas y aquí las fortificaciones que se ven bonitas y no sé qué están construyendo por acá pero está como chévere la fortificación Aquí se ve un poco más y parece como el centro histórico de Durres, una linda ciudad. pues no toca, no falta comer la especie de kebab, shawarma, bueno comida oriental, árabe en muchos países, entonces obviamente eso está muy barato, vale casi, casi 2 dólares o menos, un poquito. Bueno, a comer un poquito. Vamos a comer ahora, tradicional comida, el chavke, que tiene como un huevo adentro, vamos a probar. Mucho rico, como pan con huevo. Aquí tengo el burek, que eso es muy famoso en Albania. Es como pan con queso adentro. Está bueno. A veces le ponen espinaca. Y el fritz, que es como un milhoja albanés. Está bueno también. Se siente que hay muchas hojas.